Otra posibilidad que quiero contaros hoy en un rig un poco más avant -garde. Vamos a aprovechar que tenemos hoy este Rocker 32 de Orange que tiene una tapa estéreo y dos conos. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Pues como os decía, el UMEC Teleport tiene dos salidas, pero no es en la clásica configuración L y R. Nos va a permitir tener, digamos, uno y dos, no L y R, porque por cada salida va a ocurrir algo. El, el set que hemos montado ahora es el siguiente. La guitarra va directa al ampli, el amplificador tiene un envío de efectos mono. Entra en la pedalera, se procesa con el OMEC Teleport y el iPad y sale en estéreo. Esa salida estéreo o ese dual mono o esas dos señales atacan directamente los dos retornos de efecto que tiene el Rocker 32. Atacan cada uno su lado de la etapa de potencia y cada uno su cono. Eso nos permitirá eh, una flexibilidad a la hora de procesarlo completamente dual. Por un lado, voy a poner los clásicos efectos de modulación, como reverb y chorus. Y en el otro voy a poner un whammy, para enseñaros cómo de separados están las dos cadenas. Entonces, en el altavoz izquierdo vamos a tener el sonido original con un guAMI que vamos a poder subir, con la mano en este caso, para que podáis escuchar la amplitud, ¿no? Y en el otro lado vamos a tener los clásicos efectos de modulación. Abrimos el iPad y cargamos, en este caso, Bias effects Esta es la cadena de la que os hablaba. En el lado izquierdo tenemos un guami preparado para subir dos octavas y en el lado derecho tenemos un chorus y una reverb. Entonces, este es el sonido básico. Si yo activo el teleport, ya estoy en esta cadena y en el lado izquierdo tendremos ese guami. y en el lado derecho tenemos chorus y reverb. Ahora, cuando opere el guami, escucharéis dónde está. Y si lo apago, volvemos a tener la guitarra directamente al amplio. Al borde de la catarsis y la locura estéreo, oh, os quiero presentar otra idea que ha surgido así un poco on the fly. En este caso lo que voy a, a programar es en un cono, un octavador, súper grave, o sea, en rango de bajo completamente, y en el otro vamos a dejar el chorus y la reverb. Y utilizando el... el el mezclador. Vamos a enseñaros lo que pasa en un cono y lo que pasa en el otro para que realmente lo podáis apreciar. En este caso, en el lado izquierdo tenemos un octavador y ahora en el lado derecho tenemos chorus y reaper. Y ahora lo podemos juntar.